Hola amigos bienvenidos. Hace tiempo que quería hablaros de una tecnología que está cambiándolo todo en el mundo de la compra programática. Para ello voy a hacer una serie de tres vídeos donde voy a hablar de tres partes importantísimas de esta tecnología. La tecnología se llama geotargeting, geo también conocida como location based targeting o segmentación en función de la ubicación del usuario, segmentación en función de la localización. Y bien, ¿de qué va este primer vídeo? Pues de un concepto super guay que se llama geofencing, geofencing o geovallado. ¿Qué es esto del geovallado? Pues mirad, imaginad que pudierais, si aquí hay un mapa, imaginaros hay un mapa desde arriba, si estás en un sitio muy concreto y pudieras rodear con un cuadrado, así, esta zonita del mapa, donde solo hay un par de edificios, ¿os imagináis que pudierais poner anuncios solamente en este lugar? El geovallado os permite seleccionar lugares muy concretos hasta 50 metros a la redonda de un punto elegido mediante coordenadas GPS y utilizar este geovallado para la publicidad que lanzáis en internet. ¿A qué es flipante? Bueno, pero ¿y ¿cómo vamos a conseguir semejante precisión? El ¿Elegir solamente una zona y perseguir o impactar a estos usuarios que están en esa zona? Muy sencillo, se hace mediante las apps de vuestro teléfono móvil. ¿Cómo? Pues porque las apps tienen activado el GPS, es decir, la localización. Vosotros en muchas diferentes aplicaciones habréis dejado que vuestro teléfono comparta la ubicación. Muchas veces esta ubicación de forma anónima, eso sí, se puede vender para que los anunciantes puedan utilizar estos datos en sus anuncios. Os pongo un ejemplo muy bueno de uso. Imaginad que sois el patrocinador de un equipo de fútbol y queréis poner publicidad en el estadio durante el partido pero solamente en el estadio, pues con esta tecnología lo podríais hacer. Seleccionaríamos ese borde del estadio en el mapa y lanzaríamos publicidad en el móvil solamente a las personas que estuvieran en ese momento en el estadio. Si somos el patrocinador del equipo vamos a conseguir que estemos impactando en el campo cuando levantan la vista y miran al fútbol pero cuando llega el descanso y bajan la cabeza y miran su teléfono móvil también van a salir los mismos anuncios o anuncios muy parecidos a los que hay en el campo y además como son anuncios en internet en aplicaciones móviles si clican van a ir a su página web y a lo mejor incluso pueden llegar a comprar en el momento. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba Unidad, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. A este uso del geovallado o geofencing le llamamos hiperlocal targeting. Pero existe una opción todavía mucho más interesante que podéis utilizar con esta tecnología. Pero os lo cuento en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Bueno, y esto ha sido todo. No os olvidéis de dejarnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias y vuestras dudas. Si estáis en YouTube, darle a la campanita y si estáis en otra red social, por favor, no os olvidéis de compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.